A medida que pase esta canción, te darás cuenta por qué esta decisión No todo dura para siempre de En tu sonrisa, en tu forma de mirarme Que todavía no logras superarme Cuando antes solías abrazarme No lo apreciaste no, no, Me fallaste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 no soy aquel niño que siempre pisoteaste No soy aquel muchacho que una vez enamoraste Para después partirle el corazón Eso si no tiene perdón Para después partirle el corazón Tienes el descaro de decirle que me amas Si me hubieses amado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 Sonrisa en tu forma de mirarme. Que todavía no logras superarme. Cuando antes solías abrazarme. No está de primero, y cuando vuelves, otro ha tomado tu puesto. Valora lo que tienes, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.